Hola perrunis, bienvenidos a un nuevo video. En este caso estaríamos hablando sobre Botrix, específicamente la tienda de Botrix, este complemento que se habilitó cuando uno es premium, un complemento que está muy bueno, que son cartas, una tienda con cartas las cuales tu comunidad puede canjear mirando tu stream. Ahora en este vídeo vamos a ver en profundidad cómo activarlo. Para que ustedes logren, si ¿sí? ver este icono de tienda en su canal lo primero que hay que hacer es ser premium en la página de botrix ¿Cómo se hace esto ahora vamos a ir a la página de botrix y les voy a mostrar y se lo guían una vez logueado les va a aparecer le va a aparecer la opción de, de suscribirse o de premium en la plataforma de qué manera nos podemos hacer premium de la siguiente añadiendo saldo en el canal del creador eh, Henrix, que voy a dejar el link en la descripción o si no pagando con otro método de pago por ejemplo puede ser paypal puede ser tarjeta de crédito etcétera en este caso pueden ver el valor por ejemplo para un mes serían 2 dólares para tres meses serían cinco dólares con 60 y así de esta manera ponen buy pueden comprar y les aparece cargar al carrito les aparece obviamente eh, con qué moneda con qué tarjeta etcétera bien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 en este caso serían dos este, chicken, dos de 100 de elixir, 200 de elixir, lo lanzas y automáticamente se carga el saldo en tu cuenta de bot. Estos eh, 200 de elixir serían para un mes, serían 2 dólares de carga. Bien, recuerden tener en cuenta que aquí están este, los spells que son los cuales realmente te cargan el saldo. Una vez que aparezca esto, le dan F5 o refrescan la página y les va a aparecer una nueva pestaña que se llama Lealtad. Aquí... Directamente van a poder eh, configurar los niveles o los puntos. Depende de cómo quieran armar su tienda. Ponemos la ruedita, el engranaje, ajustes. Ajustes. Y vamos a ordenar. Eh, vamos a elegir cómo vamos a configurar la tienda. En mi caso, lo vamos a hacer por puntos. Esto les va a aparecer cantidades predeterminadas. En mi caso ya las modifiqué. Y coloqué. Es que si las personas me ven 5 minutos. Van a ganar 5 puntos. A los suscriptores van a tener un bonus. Por verme 5 minutos, 15 puntos. Las interacciones son por suscribirse, son 500 puntos. Esto es en mi caso, esto tómelo como ejemplo. Las personas que donen mana tendrán dos puntos. Y la persona que done mi canal 100 del Exil tendrá 800 puntos. Esto lo damos a guardar y ya tenemos activado nuestro sistema de puntos en nuestro canal. Ahora vamos a ir a las pestañas de tienda. Y aquí podemos lograr crear nuestras tarjetas, ¿sí? Nuestras cartas. Yo tengo creadas ya cuatro que fueron para poder probar la tienda. Le damos al signo más. Ustedes no van a aparecer ninguna. Signo más. Y lo primero que hay que hacer es, y tener en cuenta es que esté activa. Aquí, el logo verde activa y desactiva la carta. Bien. Vamos a colocar un nombre. Vamos a colocar un nombre, por ejemplo, para tener en cuenta. Vamos a poner 2 dólar Paypal, vamos a poner como nombre 2$ Paypal aquí podemos poner el número 2 para que se sepa y el precio el precio sería la cantidad de puntos en este caso vamos a poner algo exagerado eh, 50.000 pun 50 puntos por ejemplo ¿no? aquí podemos colocar una imagen ¿sí? una imagen para poder identificar la carta y aquí vamos a empezar a agregar acciones por ejemplo, que sea una imagen, le damos signo más. Signo más, aquí abajo nos aparece, y podemos cargar una de nuestra computadora, o desde Gipy, que ya viene vinculado eh, Botrix con Gipy, la página de GIF que todo el mundo conoce, ¿no? Aquí podemos colocar algunos de los que están acá, y si no, buscamos, por ejemplo, no sé, eh, ponemos una palabra random y aparece en base a esa palabra. Bueno, también lo que puedes hacer es agregarle un sonido, un audio, un mensaje o un comando, en este caso vamos a poner un audio le asigno más y pueden ver que aquí abajo aparece para agregar el audio, lo mismo nos va a aparecer con My Instant Button, que es una página también de sonidos bueno, podemos poner cualquiera que está aquí ya metí el más conocido de todos y listo acá el volumen les recomiendo bajarlo menos del 30% porque suena súper fuerte bien, duración de segundo está perfecto le damos guardar y la carta ya está creada. Ver, esperamos unos segundos. Como pueden ver, se creó la carta. todas con un nombre, con una imagen. Si volvemos a nuestro canal, nos va a aparecer este icono. ¿sí? Que este icono nos identifica la tienda. Si a ustedes este icono no les aparece, es porque no tienen todavía vinculada la extensión de Botrix a su navegador. También le voy a dejar el link en la descripción para que habiliten el, la extensión. Esto puede ser en cualquier navegador, ¿eh? en mi caso es Opera GX, pero puede ser eh, Brave, puede ser este, ¿cómo se dice? Eh, Google Chrome, cualquiera. Bien. Por otro lado, ahora, una vez realizado esto, vamos a copiar el link donde va a aparecer la alerta y vamos a ir a nuestro OBS en este caso. Clic derecho, agregar, vamos a agregar una fuente navegador y le vamos a poner eh, Shop shopbotics, por ejemplo, ¿sí? Para identificar esta fuente, borramos la URL, ¿sí? borramos la URL y le vamos a dar clic derecho, paste, copiar y listo. Esto sería como una alerta, pero aparte de la alerta común que tenemos ya creada de Botrix. Lo bueno de esto es que la persona que te mire habitualmente y diariamente tendrá también un beneficio, a diferencia de los random que siempre aparecen en tu canal por las Treasure Box, Discovery Box, sí. En este caso tendrás un extra para poder agradecerle a la gente que te mira. ¿sí? También, una de las muy buenas ideas es colocar puntos del canal por el elixir, porque la gente que te vea ganará sí o sí el elixir viéndote. No será, eh, por ejemplo, a veces que pasa que tenés una caja de discovery y gana una persona random que nunca vino a tu canal a apoyarte. Eso está muy bueno y esto yo creo que va a servir muchísimo a la comunidad de Trovo. Si quieren probar y testear su propia carta, lo que hacen es darle clic automáticamente. Si tiene los puntos necesarios, se va a habilitar aquí en el chat y también como alerta en su OBS, como pueden ver. De esta manera, ustedes al escuchar este sonido o leer el chat van a ver que alguien, sí, va a aparecer el nombre de la persona y esa persona tiene que decir a quién quiere banear. En este caso con esta carta de baneo. ¿Sí? El último punto que quiero hablar es sobre el comando que ya viene predeterminado para la tienda, pero además me parece que ustedes deben, eh, pero aparte de eso, lo mejor es colocar un temporizador para que la gente que entra a tu directo vea el link cada cierto tiempo. Porque qué? pasa? En mi caso, o sea, en el caso cuando ustedes tengan activada la tienda, si ponen en exclamación shop pueden ver que aparece el link de la tienda. También lo mismo yo lo cambié en español por si viene alguno y pone tienda, también va a aparecer. Esto se puede lograr con los temporizadores, perdón, se puede lograr con los comandos predeterminados que ya vienen, ¿no? En Botrix. Pueden ver que shop ya está activado, entonces la gente va a poder ir a la tienda. Y también está activado el tema exclamación puntos points para que la gente vea sus puntos acumulados si ¿sí? si pusieron su tienda con nivel sería exclamación level bien eh, en este caso les voy a recomendar hacer un temporizador con el link de la tienda si ¿sí? yo visita mi tienda o sea, va a ser exclamación visita mi tienda esto va a ser un comando un temporizador que va a aparecer cada cinco minutos cada 10 líneas, cada. va a ser un mensaje que va a aparecer cada 5 minutos con 10 líneas escritas en el chat y esto va a estar este, avisándole a la gente todo el tiempo que no se olvide de entrar a la tienda y canjear sus puntos. Esto es como última recomendación porque hay muchas personas que no tienen la extensión de Botrix y no podrán ver este icono de tienda. Así que sin más me despido, espero el video les sirva. No se olviden suscribirse, dejar un like y un comentario que me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende mucho más mis videos. Chao, chao.